Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo video tutorial en nuestro canal Leo Art Dragons Yo soy Leo Sánchez y te doy la bienvenida para aprender a dibujar esta espectacular águila poderosa Vamos a ver cómo, eh, practicando al lápiz vamos a tratar de que esta espectacular águila nos quede lo mejor posible Recuerda que somos principiantes y recuerda que estamos aprendiendo a dibujar Sí, como ustedes yo también cada día aprendo y me siento más cómodo con esta técnica a lápiz aunque acá la convertimos en una técnica mixta porque como van a ver durante el video vamos a mezclar algunos materiales diferentes para lograr nuestro propósito. Bien amigos como ya es costumbre entonces vamos a lograr un boceto vamos a hacer un bosquejo muy general de este espectacular animal una águila americana o águila calva como eh, la llaman símbolo eh, de los estados unidos y de algunas otras regiones del mundo vamos a tratar de ubicar nuestro animal en la hoja en el espacio y luego vamos a tratar de ir dando detalles cuando estemos trabajando con el lápiz ya el lápiz de grafito en este caso yo voy a utilizar varios lápices para dibujar estoy eh, utilizando un 2H, ¿sí? pero también podemos eh, mezclar otro tipo de lápices. Muy bien, ya se va viendo la forma de nuestro dibujo. Eh, recuerden que el dibujo en lápiz es un dibujo de mucha paciencia. Sí si lo he sentido yo, que en ocasiones me he desesperado y he dejado proyectos que aún no he concluido, listo, vamos a ir delimitando algunas zonas por donde queremos que vayan algunos oscuros y algunas partes más claras, listo, en este caso nuestra águila poderosa está eh, con las alas abiertas y está lista en la cacería, me imagino yo que de suscriptores y de personas que le den me gusta a este video y que no se vayan a ir sin activar la campanita de notificaciones, muy bien. Listo. Como pueden observar con mucha paciencia hemos sacado nuestro boceto rápido sin mucho detalle. Para ahora iniciar con la aplicación del grafito, en este caso voy a iniciar muy suave, recuerden eh, dejar una parte del lápiz para no aplicar mucha fuerza, para no ir de una vez a los oscuros. En este caso el lápiz que estoy utilizando es un lápiz de Faber-Castell y es un 8B. Como ya es común en mí, arranco por la parte al revés ¿sí? y esto más adelante me va a perjudicar porque me va a tocar pasar sobre el dibujo, pero no nos preocupemos que encontré una espectacular solución y es utilizar una hoja de acetato transparente y con ella pues, puedo ir eh, apoyando sobre el dibujo sin que el grafito se eh, me riegue. El difumino eh, es muy importante para lograr eh, Mimetizar el lápiz en la hoja. Si no tienes difumino, recuerda, puedes utilizar algodón, puedes utilizar copitos. No te recomiendo usar los dedos porque recuerda que nosotros soltamos grasa en los dedos y esto hará que tu dibujo se ensucie. Listo. Poco a poco vamos aplicando capa sobre paca, capa, perdón, para lograr profundidades y para lograr algunas zonas más oscuras en nuestra águila listo, a un ladito les voy a ir dejando la muestra, se las voy a poner ahorita en la edición para que ustedes vayan viendo eh, la similitud les confieso que aún no alcanzamos el objetivo que es lograr que nuestra eh, águila quede lo más realista posible, pero recuerda que son ejercicios de dibujo y como dicen los profes de artística, como decimos, en eh, la práctica hace el maestro. Cuando tú coges una actividad y la empiezas a practicar, pues notarás que cada día aprenderás más y que empiezas a dominar técnicas y técnicas y que además te vas enamorando de esa actividad. Eh, aquí haremos en nuestro eh, canal varios ejercicios para lograr eh, mejorar cada día en el trabajo a lápiz listo no es fácil pero eh, a medida que vayamos practicando iremos logrando mejores resultados listo vamos aplicando tonos muy oscuros eh, sobre capas de, de lápiz eh, del grafito sí y vamos observando recuerden que el dibujante debe ser muy buen observador Aquí, como les dije ahora, se nos convierte en una técnica mixta porque resulta que decidí aplicarle marcador. No fue la mejor decisión, pero al final creo que el resultado nos va a favorecer un poco. No se los voy a recomendar muy de lleno porque es una manera facilista de llegar a esos oscuros y la idea es lograrlo con el grafito. Confieso, acá ante ustedes que me he desesperado un poco y dije no necesito ponerle un tono muy fuerte y me fui al marcador pero espero no tenerlo que volver a hacer a menos de que sea una técnica mixta como lo hemos hecho en algunas ocasiones muy bien ahora Vamos a iniciar con, el otro, con la otra ala, aquí ya pueden ver que estoy posado sobre el acetato que estamos usando y con el lápiz voy a ir aplicando, ¿sí? vamos a usar diferentes técnicas de llegar al grafito, con el pincel notaron que eh, apliqué una capa sobre nuestro dibujo para luego con el lápiz 8B y con el 6B que también lo utilicé un poco eh, poder alcanzar esos claros oscuros y alcanzar esas partes más profundas de las alas para tratar de que nuestro dibujo se vea un poco realista. ¿sí? La idea es que cada día podamos eh, hacer un dibujito eh, pequeño o, o grande, como ustedes lo deseen, o iniciar con un proyecto y cada día ir aplicando y aplicando para que vayamos alcanzando esas técnicas muy bien amigos recuerden suscribirse a nuestro canal recuerden ayudarnos con esos likes y recuerden que así como ustedes estamos aprendiendo en este hermoso mundo del dibujo bueno amigos ya está tomando mucha mejor forma nuestra águila eh, al inicio no se le veía eh, mucho contenido pero ahora después de varias horas de trabajo esta águila se llevó alrededor de unas 4 o 6 horas más o menos, 4 o 5 horas ¿sí? en las cuales estuvimos trabajando eh, para lograr una, un acercamiento a este espectacular ave también le aplicamos un poco de marcador para que eh, coja más viveza y que logremos sacarlo de ese papel con un poco de realismo, ¿sí? entonces ya vemos que aplicamos marcadores, aplicamos lápices y ahorita vamos a delinear un poco para que nos dé mejor forma. Listo, este 8B de manera muy suave, muy tenue, vamos a aplicarlo sobre la cabeza del águila porque ya vamos terminando nuestro proyecto y vamos diciéndole, amigos y amigas, no olviden que Leoar está para enseñarles y para aprender con ustedes este hermoso oficio del dibujo. No se desanimen, eh, no dejen de hacerlo porque cada día podemos enriquecer más nuestro saber con este espectacular arte. Muy bien amigos. Ya va tomando más forma. Y ya yo de ustedes eh, me voy despidiendo. Para que eh, ustedes en sus casas vayan buscando más referencias. Y vayan observando cómo podemos aprender mucho, mucho, mucho a dibujar. Bien amigos. Me parece que ya está quedando espectacular. Vamos a aplicar un marcador blanco. ¿Sí? En unos tonos en algunas partes para sacar esos eh, esas luces de las alas estos se llama un marcador de, de, de pastel, ¿sí? pastel y pues me ha salvado mucho la vida en este caso yo que no tengo mucha técnica para sacar luces y que me falta pues practicar mucho pues entonces de la manera más fácil posible lo, lo he alcanzado lo he logrado Listo amigos, así ya vamos a ir finalizando nuestro dibujo de esta águila real, de esta águila americana, de esta águila calva y esperándolos a ustedes en un próximo encuentro acá en los tutoriales de Leo Art en Drawings y pronto nos veremos con más proyectos. Bien amigos, no olviden suscribirse, no olviden darle me gusta, no olviden activar esas campanitas, esa campanita de notificaciones. Muy bien, no olviden eh, entonces eh, seguirme, por ahí estoy también en Instagram, estoy subiendo algunos videitos y en Facebook, aunque eh, subo más en Instagram y entonces les voy a dejar mis redes sociales abajo en la descripción por si ustedes quieren seguirme y ver esos dibujos también allá, darle el eh, corazoncito, eh, se les agradecería y nos vemos en un próximo video eh, tutorial. Chao amigos, bye bye, un fuerte abrazo desde la distancia.